En la siguiente página haremos clic en el enlace Bases de datos suscritas. Y a continuación seleccionaremos la que nos interesa. Seguidamente haremos clic en Continuar. Para explicar mejor su funcionamiento os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos que traten sobre la censura de los medios de comunicación en China. Cuando lancemos una búsqueda en esta base de datos, debemos hacerla utilizando los términos en inglés. Lo más habitual es no conocer de antemano cuál es el término admitido en esta base de datos para denominar el tema que a mí me interesa, en este caso, la censura. La forma de averiguarlo es consultando la lista de descriptores, situada en la parte superior de la pantalla. Si tienes dudas en cuanto a la ortografía del término, comienza poniendo las primeras letras y selecciona el término Empieza por, y seguidamente haz clic en el botón Buscar. El listado que aparece recoge los términos admitidos. También se muestran los términos no aceptados que remiten a los que sí que son aceptados.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 Con el objetivo de aumentar los resultados, vamos a añadir algún sinónimo a la búsqueda. En este caso vamos a utilizar uno de los términos admitidos que nos sugiere la propia base de datos. Haremos clic sobre él, lo marcamos y añadimos a la búsqueda manteniendo el operador OR, ya que nos interesa recuperar los documentos que contengan uno u otro término. Por último, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a buscar el término en inglés que hace referencia a los medios de comunicación. Una vez localizado, lo añadimos y en este caso, escogemos el operador AND. Así recuperaremos todos los documentos que traten sobre los medios de comunicación y la censura o la libertad de prensa. A continuación, haremos clic en el botón Buscar.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 Por último, vamos a acotar por términos geográficos, en este caso, China. Una vez perfilada nuestra búsqueda, ya podemos comenzar a revisar los documentos. Como están a texto completo, podemos imprimir el que nos interesa o bien guardarlo para su posterior revisión.